Este mes traemos a pleno dos mociones. Una de ellas es promover medidas para la declaración del Parque Natural de la Sierra de Mija y Alpujata. En esta ocasión, como en demasiadas otras, consideramos que es necesario hacer uso de una alarma social provocada por un acontecimiento negativo para apelar a las instituciones a que lleven a término sus compromisos, pero también para recabar el apoyo de la ciudadanía. El incendio que se produjo hace pocos días en Sierra Bermeja, que aún no está totalmente sofocado y que tendrá unas consecuencias dramáticas para este paraje durante décadas, nos debería concienciar que el patrimonio forestal de nuestro municipio se encuentra igualmente en una situación de peligro. Esto debería hacernos pensar en la urgencia de adoptar medidas que puedan al menos reducir la posibilidad de que se produzca un incendio similar y entendemos que para ello la principal medida es incrementar la protección de nuestros bosques. Evidentemente. Una figura de protección como la de parque natural no puede eliminar la, la posibilidad de un incendio, pero sí puede limitar los riesgos y poner a disposición más recursos para hacerlo. De la misma forma que hacemos ahora, esta cuestión se ha traído a pleno en varias ocasiones. Y si bien en un principio contó con el rechazo general hace 10 años, es importante destacar cómo a lo largo de este tiempo la postura de las formaciones ha ido cambiando. Y en 2017, este Pleno apoyó unánimemente la aprobación en el Parlamento de Andalucía de una proposición no de ley relativa a la declaración del Parque Natural de Sierra Mija y Alpujata y al inicio del proceso de su tramitación. Sin embargo, a día de hoy, los resultados prácticos han sido nulos y es por ello que volvemos a insistir en esta cuestión. También lo hacemos porque una vez que ha sido creado el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, las sierras de Alpujata y Mija conforman una prolongación natural de este, de la misma forma que igualmente lo hacía la calcinada ahora Sierra Bermeja. Los, los efectos del calentamiento global son ya una evidencia física palpable a nivel mundial, como hemos comprobado de primera mano en las condiciones que, se que han rodeado al incendio de Sierra Bermeja. Y según los estudios que presenta la propia Junta de Andalucía, el Valle del Guadalhorce es una zona de especial vulnerabilidad frente a estos fenómenos. Por otro lado, entendemos que cumplir con el número 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible protegiendo la vida de los ecosistemas se lleva a cabo también de esta forma, legislando y exigiendo la puesta en práctica de iniciativas como esta, además de con buenas intenciones. Por eso, con esta moción queremos conocer el estado actual en que se encuentra la tramitación de la Declaración del Parque Natural de la Sierra de Mija y Arpujata y que se dé solución a los impedimentos que pudiera haber en su tramitación estamos seguros que el resto de municipios implicados no tendrán ningún inconveniente en hacer lo mismo por otra parte eh, llevamos al pleno una moción por la vuelta de la presencialidad en los centros de salud a raíz de la pandemia por el COVID-19 la atención primaria en los centros de salud empezó a ser telefónica en los primeros momentos con la sanidad a todos los niveles colapsada se vio lógica esta medida entendiendo que se trataba de algo provisional Pasados dos años y medio de la pandemia, la atención de los centros de salud aún no ha vuelto a la normalidad, es decir, a atender de forma presencial. La salud se ha visto claramente en riesgo desde que empezó esta pandemia. Por un lado, por razones obvias, al enfrentarnos a una pandemia a nivel mundial nueva y desconocida. Pero por otro lado, porque debido a la falta de recursos, se ha dejado de tener que atender a muchas enfermedades y algunas de ellas graves, como el cáncer. Los diagnósticos y tratamientos se han visto retrasados y el aumento de enfermos y enfermas con mayor gravedad eh, ha sido eh, patente debido a dicho retraso eh, y esto lo han visto claramente los médicos y médicas en los hospitales. La sorpresa ha sido cuando la ciudadanía se ha dado cuenta de que el COVID no era más que una excusa para que la Junta de Andalucía pusiese en marcha una medida que quería instaurar, la atención telefónica. Hay trabajos, según nosotros y nosotras, que se prestan a llevarlos a cabo de forma telefónica, pero hay otros en los que es imprescindible la atención directa y presencial. Y uno de esos trabajos es la sanidad. No se puede diagnosticar a una persona por teléfono. No se han preparado para eso durante 10 u 11 años a profesionales con dinero público. Estamos hablando de salud, que es un derecho fundamental y básico de la ciudadanía. En febrero de este año, el consejero de Salud pone fecha a la vuelta a la normalidad, situando esta en el 2 de marzo. Como todos los coínos y coínas han podido comprobar, esto no se ha cumplido. De nuevo, a principios de este verano, se anuncia que la atención en los centros de salud va a empezar a ser presencial. Y de nuevo, los coínos y coínas habrán podido comprobar que no ha sido así. El 16 de este mes se aprueba en el Pleno de la Cámara andaluza una proposición no de ley de Unidas Podemos para que se vuelva a la presencialidad con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero claro, esa proposición no de ley aprobada lo que hace es instar al Gobierno andaluz a que eso se haga una realidad y es el Gobierno andaluz quien tiene que ponerlo en marcha con la dotación y los recursos necesarios. Es por ello que desde adelante Coín, como hemos dicho, llevamos a pleno de septiembre una moción en este sentido. Al igual que se está presentando en otros municipios con la finalidad de estar igualmente al Gobierno andaluz a que cumpla lo acordado mayoritariamente a través de esa proposición no de ley y que lo haga ya. Es la salud de la ciudadanía lo que está en juego, es la salud de los coinos y coínas lo que está en juego. Juanma Moreno, después de votar en contra de la huerta de la presencialidad, habla textualmente de una nueva sanidad o de humanización de la sanidad. La ciudadanía le tenemos que decir a Juanma Moreno y al Partido Popular de Coín que humanización de la sanidad es, entre otras muchas cosas, mirar a los ojos a los y las pacientes.